Ay, bueno, hay bueno. gente que tiene mucha suerte, señores. <risa> Luego que salió la encuesta de Galo, del periódico uh -huh. de hoy, uh -huh. Azan se ha despertado un avispero comunicacional impresionante. Se acabó la Prodolic. Existe personas a favor de Por la alabá. encuesta. <risa> a favor de la encuesta. Hay muchas personas que están a favor de la encuesta y yo lo que yo digo, ¿por qué es que tienen que amenazarme ellos? Que, si, si, si estamos bien compartiendo las redes, no me amenazan. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Por qué es que son Pero, una encuesta cualquiera? Ya. Entonces pasa, que la encuesta despertó el avispero, porque lo que... Oye, qué bonito lo dice el avispero, el avispero. Porque lo que están a favor, o sea, lo que están celebrando, porque su candidato tiene una delantera. Están celebrando y todo eso, ya han presentado sus datos, y como yo presenté ayer los datos. Los que no han acabado a la encuesta y le han dado una madre. Que no sirve. Que Ahora, eso. ayer, a, anoche, eh, Santiago Matías colocó un video en su cuenta de YouTube donde él analizaba junto a Alberto Vargas, un locutor, que todo el mundo sabe que Alberto Vargas es de Gonzalo, todo el mundo lo sabe. Pero que me. Y qué? él también es de Gonzalo. Y, okay. y Santiago Matías. Entonces, saludos para Newman. Siempre fijo, Newman. No, Newman es mío. Newman, Newman, Newman, Newman Newman, Newman, Newman. Newman. Newman es de nosotros. De, Newman es para de, de, una, de un candidato muy duro que también me tiró. Dijo, eh. mira, pues Newman me llaman a mí que tal tal cosa. Le hicimos una encuesta aquí. Eh, Entonces, ya sabe, Newman, te tocan los gaitores, sí, mm, Para que no se atire. Eh pasa que santiago matías hizo un análisis un comentario que yo pregunto es una pregunta no estoy afirmando es que santiago matías entiende que ya gonzalo no va a ganar porque santiago matías en ese comentario que hizo ayer daba a entender eso fue lo que yo entendí que si, si este país no elige a Gonzalo, perdería a un gran candidato. Wow. Entonces, ¿por qué él hace ese ¿Quién comentario? Dijo eso, Santiago. Santiago. ¡Wow! ¿Por qué él hace ese comentario? Porque él hablaba de los medios de comunicación que están todos en contra de Gonzalo. Yo no creo que, porque aquí hay. Habemos personas que no están muy en contra de Gonzalo y en la mañana hay muchísimas personas que no están en contra de Gonzalo, pero bueno, él dice que todos. Entonces, Santiago Matías hace ese comentario y se me hace raro. Porque él está como, anticipa, cuando tú te anticipas algo que todavía no ha sucedido. Entonces yo, eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué le hace ese comentario? Si él entiende, de título personal, que ya Gonzalo no va a ganar las elecciones por algo que está haciendo ese comentario. Porque él habla hasta de decir que la persona que esté... Lo único que van a traer propuestas es, se van y todo eso. O sea, él está afirmando ya que el panorama político luego de las elecciones será que Gonzalo no gane las elecciones. Es lo que yo entendí. No estoy diciendo que estoy a favor ni en contra. Estoy diciendo lo que yo entendí de ese video y de ese comentario. No sé si es que hay personas que ya sienten. Que van a, o sea, que ya siente que van a perder. Porque él mismo dijo, no sé, el día que Gonzalo pierda yo estaré ahí a coger mi funda y seguiré trabajando con YouTube. Funda no. Un, óyeme, una oye cómo está trabajando una eso. Una bomba nuclear. Le van a... <risas> oye cómo está trabajando eso. Que él, desde el momento, que él dice, en el momento que yo, que, que Gonzalo pierda, yo lo que no entiendo por qué él dice eso. Si las elecciones no han pasado. Ay, ¿sabes, ay, Luis? Ay. ¿Eh? Porque ya sienten, cuando el río suena, es porque hago acá. Ya lo sabe, es Un tipo inteligente que hizo un negocio muy lucrativo, que a él ahora mismo le importa poco quien gane. <risa> <risa> ¿eh? No, hace pero muy asegurado, otra Santiago Matías. Busquen el video de YouTube. Y escúchenlo, escúchenlo, Muy asegurado, o sea, Santiago Matías, y nunca. Y más que vive de YouTube. No, de YouTube no, de los urbanos. Tú sabes, que ya los urbanos se involucran cuando es parte final de cualquier elección, que le hacen una canción a fulano, que le hacen esto, pero los urbanos siempre viven de su fiesta, gane cualquier partido. Pero es Amarró, una moña bien amarada con Gonzalo Castillo. No, y, y, no, y, y, tampoco no podemos ser hipócritas, todo el mundo quisiera amarrar su moña. ¿eh? Porque la más no que, que, ah no, Santiago amarró eso y vaina, todo el mundo está, quiere eso, amarrar a su moña. Sí, pero, no, con lo, con, con, con los, esa cotorra. De que, de ellos que, saben porque ¿eh? él se dio cuenta que la gente no quiere a Gonzalo. Oye, pues que a, a, venga, óyeme, Gonzalo, lo traemos aquí. Ponle, ahí, lo ponemos. Por eso, ¿tú crees que no se lo va a coger? Lo que me dé. No, oye? <risa> ¿Qué me ¡Ay, de? qué sentimiento! ¡Qué, ¿Qué me dé! Sentimiento. Eh, nos sentamos en el medio, ahí lo abrazamos. Y yo y me estoy. di cuenta. ¿Eh, ¡Gonza! <risa> ¿Qué es lo que es, Gonza? Y <risa> di, hacemos -no una, diez entrevistas. ¿Quiere que la repitamos la pregunta? cómo es Así Penquito. ¿Cómo tú estás, Penquito. Sí, sí, increíble. Ay, vengo. Aquí, aquí se quiere hacer el hipócrito, gente. Tú sabiendo que todo el mundo hace su negocio. O no me con esa cotorra aquí. Aquí todo el mundo hace su negocio. Si Igual que los mismos políticos que creen si que van a usar a uno para su beneficio. Y eso es mentira. Soltamos el malo, ay, ay, ay, ay, ay. ay. ay ya saben. At no, ya, no, para todo. Para todo. Usted hizo su negocio con... Con ah, gente que usted ay. entendió, a mí no me llame. Ay, no yo venga no acá. Llame. Pero venga acá. Ay, Estamos en usted que yo soy muchacho. Ay, yo soy relajo. Yo soy muchacho. Eh, Cuidado y le trae el teléfono, espérate. No, no, tú sabes. No, no cuida, tú sabes. Cuidado y le trae no, el teléfono. No, tú sabes. Tú sabes. <risa> yo, yo estoy en esta vuelta que yo no, yo no, yo no, yo no sé. Ya. Y es más, y lo digo claro. Ya, oigan Lo digo claro. Oh, ok. <risa> De las pocas personas políticas que yo creo, y lo digo aquí. Claro, lo pueden grabar y se lo pueden mandar a quien le dé su bendita gana. Se llame señor Le Día. Después nadie. Ay. No creo en nadie. Ay. Quíllese quien se quille. No creo en nadie. Lo que, lo, Atención, para que, no, para que después no me estén hablando por, por en el único... Que, a mí no me llamen ni nada. Político no que, no. que cree el distinguido Génesis Ariel Méndez. Es en Alex Díaz, en su gente. el histórico. En su gente. No, pues, ¿verdad? Ya saben, aquí hay gente que se hace lo loco. Están haciendo lo loco con el muchacho. No Hagan cuenta, háganse lo loco. Yo, yo lo que le digo es que... Puede este, venir cualquier hueguita por ahí. El cerebro, el, cerebro, el, el cerebro mío no para. y Yo sigo trabajando. Pero como dice Santiago Matías, si él entiende eso... Es porque algo viene por ahí. Y no queremos llamada después de que termine el programa. Tampoco. Oye, me da cuenta? Señores, un saludo a toda esa gente bonita de Vister Valle que siempre. La gente de Vister Valle son mías. La gente siempre se identifica con el programa. Los espínolas también, la parte alta de Pueblo Nuevo, siempre. De estos a sobrosos. el saludo a la gente de Vister Valle. Voy a hacer el comentario más corto de mi vida.